Su habitación secreta, su habitación secreta. Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy super, mega, ultra feliz porque ayer justamente volvió a Ari. está haciendo cosas muy raras. Fijaros, está como tocando el maldito armario. Yo creo que esa era la contraseña. ¿Cómo que esa era la contraseña? ¿Y ella sabe la contraseña del armario de debajo? Ah, ya sé cómo abrir y Vale, vale, vale. No estoy entendiendo absolutamente nada quiera por maldita mente Ari Porque creo que ella sabe algo de la casa Que nosotros no sabemos más nosotros ¿Sabe la maldita contraseña del maldito armario? ¿Cómo? para hay que hacer algo, que algo maldita Vale, voy a acercarme a Ari diciendo que Le voy a regalar una maldita Nerf como regalo De bienvenida a la casa No sé, no me juzguéis Es lo malditamente primero que he cogido Voy a seguirle absolutamente toda la información Porque no tenemos ni idea ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Eh, Ari, ¿qué, qué haces? Hola ¿Con quién estaba malditamente hablando? Eh, Ari, una pregunta ¿Con quién estabas hablando justamente ahí? Si ahí no hay absolutamente nada Nadie. Hablando yo, no, no, no, es que estoy Muy contenta de estar aquí, mira qué bonitas Vistas, eh, sí, la verdad es que las vistas son Muy bonitas, a un cielo totalmente Negro, no, no, digo Las luces de las casas, estoy súper Contenta de volver así sí, sí, sí, sí. vale, vale. Todo. Entiendo que estés súper contenta Por lo cual yo te voy a hacer Tres regalos gracias a que Has vuelto a la casa, el primer regalo Es una maldita pistola, a vez, ¿a me Me un balazo no, es para que Yo que sé, si entran aquí algunas que otras malditas personas Ari no Ari no no me, me no, no no no a mí no a mí no yo soy no, es verdad, yo soy buena persona, tan buena persona que te voy a regalar unas malditas orejas de Minnie Mouse Super mega ultra chulas, ¿sí? Así no se pone, sí, eh, Tienes unas eh, Sí, unas orejas de Minnie Mouse, ahora pareces una maldita rata Ah, no, que ya lo eras. Bueno, rata, no lo rata, no rata, no rata, ponte, ponte, ponte Uy, uy, uy, uy, uy bueno, pues chicos, tenemos una manguera artificial, una cascada super, mega, ultra inteligente. Pero bueno, Ari, apaguemos el agua porque no hay que desaprovechar agua, no se sé apagar esto, porque la verdad es que. Eh, Hola. Arta, tío, lo has roto. Bueno, no, real, real que yo he cerrado la cosa esta y ha seguido echando agua. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, Ari, la cosa es que te voy a arreglar otra cosa super, mega, ultra chula. Y es que bueno, como tienes una cara de rata, pues para hacer persona, te he una cosa super mega chula de maquillaje ¿Maquillaje? Sí, yo Sí, Dios, Dios! sí bueno, maquillaje, maquillaje del todo Ah, son las cosas que utilizaba mi abuela para hacer peluches sí, <ríe> Mi abuelita que estaba así haciendo peluchines Mira que bueno, chula Mira, tú vete para abajo que ¿Allí? yo tengo que hacer unas cosas de, de clase Sí, adiós para Máximo Squad, todo esto me parece bastante, pero que bastante, bastante, bastante raro Y recordaros Máximo Squad que el día 15 de este mes A las 10 de la mañana os esperamos justamente en día a gusta número 4 de Sapor. Porque vamos a hacer una firma de libros Las entradas las tenéis en la primera línea de descripción Y vais a poder visitar absolutamente toda la casa Así que os esperamos a absolutamente todos porque esto va a ser súper toncho y exclusivo sí, Yo voy a recuperar mi maldita cosa esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué? ¿Por qué? qué no quieres que nos vean? Mira, ya sabes que Ari volvió ayer y esta noche la ha estado como espiando un poco, ¿no? Para ver qué hacía, cómo reaccionó ¿Para qué espías hay? Es una niña de 11 años Como venía de estar un mes, pues perdida, ¿sabes? Pues quería ver ¿Sí? si estaba bien y tal Y la vi tocando el armario con el candado La vi subiéndose al ascensor mentira, Subiéndose mentira. literalmente al no ascensor, malita, ascensor. Sí. Eso es totalmente imposible Incluso creo que llegó a bajar al sótano Vale, chicos, pues la verdad es que sí que me da un poco de cosa esta casa porque yo sé muchas cosas que pasan aquí que de verdad que es, es que es que son muy turbias la verdad que yo quiero salvar a todo el mundo en plan yo quiero que no pase nada malo porque esta casa no es que sea muy Creo que harta sospecha de mí, no sé Tengo que ser más desapercibida Porque si él sabe esto, es que no sé Si él sabe esto, no sé qué podría pasar Y además que no quiero meterla a él ya, que él ya ha sufrido mucho Y no quiero que vuelva a sufrir más por mí Todo lo malo que os podéis imaginar Puede ser lo que pase aquí No lo quiero decir, no lo puedo decir chicos Porque es que si supierais lo que me pasa Lo entenderíais Pero como no lo puedo explicar, no lo podéis entender Y harta tampoco, ni nadie tampoco Además, nadie sabe que yo sé cosas de esta casa aunque yo creo que lo que os he dicho, pues que sospecha, harta Y no sé si le habré dicho a Nácar o a otras personas Y además que quiero que haga yo sola, que harta, ha sufrido por mucho Y que yo creo que ya es hora de que lo haga yo sola Además, quiero que se sienta orgullosa de mí, tío Es que no sé qué hacer, os lo juro, de verdad No sé qué hacer Imposible, imposible. Ari no ha podido bajar al maldito Te sótano. Prometo, es Te lo prometo. Es imposible que Ari haya bajado al maldito sótano porque yo ya le expliqué absolutamente todas las sí, normas sí, de la sí, maldita casa. Martina, ¿Sabes? ¿Qué pasó? Que se metieron al ascensor. Bueno, es que Martina es una niña rebelde. Es como yo. Son, somos hermanos, ¿sabes? Sí, pero yo creo que Ari sabe cosas de esta casa muy raras, ¿eh? Sí que es verdad, Máximo Squad, que Ari, desde que ha llegado ayer, ha mostrado comportamientos muy extraños, muy pero que muy extraños que parece que sabía exactamente lo que pasaba en casa. Incluso creo que se sabe la contraseña del armario Sí, la vi un rato con el candado, estuvo como 30 minutos Así, probando combinaciones Y dice, uff, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Pero, ¿por qué dice no me acuerdo? ¿Es que ha venido aquí antes? Es que no lo sé, ¿te imaginas que Ari Ha estado secuestrada en esta Maldita casa? No, como era un orfanato antiguo de niños Y Ari como tal, como que no Tiene padre. <risa> vale, vale, me estoy haciendo unas paranoias espectaculares sí. Muñeca, porque sé que hay. Os lo he dicho, chicos. Aquí no pasan cosas buenas. Os lo he dicho, tío. De verdad que se me está yendo totalmente la cabeza. Soy yo su padre y, y aquí no ha venido al 100%. O pues sí, tú no lo sabes. A lo mejor en el sótano hay cosas que tienen una explicación del por qué el calvo secuestró a Ari, ¿no? A lo mejor el calvo está en el sótano también. Escuché a Ari susurrando a las 3 de la mañana, como diciendo algo del calvo, tío. Ostras, y escúchame, yo la acabo de escuchar susurrando justamente ahí donde la niña del sí. pozo. Es muy raro, tío. Yo creo que sabe algo de esta casa o ha estado aquí o algo, ¿eh? ¿Tú crees que puede conocer la niña del pozo, Ari? Es que todo puede ser. Escúchame, vamos a preguntárselo y vamos a descubrir absolutamente todo lo que pasa. Quedaros hasta el final del vídeo porque estoy seguro de que en este vídeo sabremos lo que hay detrás de ese maldito armario. Así que vamos a meternos justamente aquí y vamos a ver si la niña del pozo conoce a Ari o no. Y a ver, os lo voy a decir. Yo creo que ellos quieren que yo me una a su panda, a lo que ellos tienen de mí. Vale, es de decir igual vos estuviste a ver. Estoy en para allá. Yo sé que ellos quieren que yo que venga a ellos O sea, ellos Pero yo no quiero Vale, Guille, vale, vale. ¿qué haces aquí? Bro, que estoy escuchando ruido súper... Pues no me digas, estás al lado del pozo Vale, no, hola, una, cosa, hola, una hola, cosa, niña? No, que no está la niña, pero una cosa ¿Alguien ha puesto esa silla ahí? No ¿Qué hace esa silla mirando no a Ari? Sí, es, es que estaba Estaba aquí Ari hablando hace 3 segundos Cuchichillando. Ari estaba hablando con la niña ¿tú? No sé, estaba ahí cuchicheando en la puerta Vale, Maximusco. yo de verdad lo único que os voy a pedir Es absolutamente a todo el mundo que estéis súper mega Ultra pendiente a los vídeos porque están pasando cosas súper Mega ultra raras, como ya lo sabéis, suscribiros al canal que es totalmente gratis, siempre Todos los días, hay maldito, maldito Maldito, maldito, vlog a las 8.40 Y siempre Siempre, siempre, siempre pasan cosas interesantes Entonces, Vamos a intentar llegar a muchos, pero con muchos likes Que son totalmente gratis, ¿Hola? Hola, sí, no sé si, no sé si no se va, se va a salir vaya. Pero escúchame, vamos a hacer la siguiente pregunta Yo creo... ¿Hola? ¿Conoces a Ari? ¿Sabes quién es Ari? Ari mi hija, ¿sabes? No, Acabo de bueno, caer la maldita. Dime sí. que ha sido tu cara. No, yo no he tocado nada. Tranquilo. Vale, nos están contestando vale, con golpes. Sí, sí. no ¡Ya que nos fallamos! Callaros, callaros. Hola, niña del pozo. Nada, que no venimos a molestarte ni nada. Simplemente para saber si tú conoces a Ari. La chica esta que ha vuelto hace nada que estaba secuestrada Sí, la hija de Arta Sí, es, es mi hija ¿La, ¿La conoces? No sé, tío, me está dando una mala sí, sensación vale, escúchame, aquí, vamos a hacer lo siguiente Tú te vas a quedar aquí, máximo Squad Vas a vigilar si sale la niña del pozo, le preguntas si conoce a Ari, sí o no Y tú y yo, Naka, vamos a espiar a Ari Que no sé lo que está pasando justamente ahí arriba Pero algo raro, raro, raro Está oliendo Yo no sé qué hacer, chicos, pues, de verdad Es que, pues, que no, no sé, es que necesito yo porque no estaba en eso que dices que tengo poco tiempo está volviendo está está, volteando, está volteando. Voy a pedir: es que absolutamente todo el mundo se suscriba aquí, es totalmente gratis. absolutamente todos los malditos días a las 8:40 suscribiros, que es totalmente gratis. ¿Cuántos likes en este vídeo? Acá 55.000 likes. 55.000 likes y seguimos investigando absolutamente todas las cosas que pasan aquí. Acabo de la primera línea de descripción, ir corriendo a conseguírselo. Y los libros, los traes también en la mano la primera línea de descripción, son súper chulos. Así que vamos a investigar lo que pasa aquí. ¿Vale? Bueno, desaparecido? Vale, no entiendo absolutamente nada. Vale, están sus. están están sus estas. Pero Ari no está. Lo que sí que está, maldita mente es el maldito ascensor aquí, que no tengo ni idea qué es lo que hace aquí, pero ¿dónde está Ari? Pobrecita, tío. No, que no está en ningún sitio, dónde está? que esto no puede ser, tío. ¿Dónde que... está Ari? Es que no está? Escúchame, ¿y si se ha metido dentro del maldito armario? Ari Ari, ¿nos escuchas? Ari, ¿nos escuchas? Claro, tío, pero ¿cómo va a entrar en el armario si se le ha da dado tiempo a abrir la puerta? No sé, pero imagínate que está dentro del armario. ¿Ari? ¿Ari, estás ahí? Vale. No, no, vale, vale, eh, vale eh, estoy eh. flipando. ¿Ari? ¿Ari? ¿Acabas de ver eso, Nacar? Vale, vale, a lo mejor no sé, ya harta. O sea, se acaba de mover las malditas puertas. Lo mejor es la niña del pozo que está ahí dentro. Y... Pero no es la niña del pozo. Si la niña del pozo seguro que está en el maldito pozo. Pues yo que sé, algún otro niño o alguien que haya por casa, tío. ¿Hola? ¿Hola? 100%, seguro de que hay algo, hay, muy, pero que muy, muy turbio. Vale, antes, si nos quedamos espiando lo que hay por aquí, tío, no vamos a poder abrir el armario, es tontería. Ya, es que también, Máximo Escudo, o sea, para que veáis que que, que esto no, no está para absolutamente nada abierto, es que no podemos... Ver, es que me cago en la maldita leche El plan sería meterse justamente aquí abajo Y esperar a que pase algo Uf, Se va a pasar algo muy malo, tío Pero... Agáchate, métete Y nos cubrimos con las sillas Así que máximos cuantos Nos vemos dentro de Hasta que pase o se mueva algo Que se están escuchando pasos imbécil Hoy no hay con de mamá Pero como que mamá, con el Mira que están pasos Quédate, quédate, quédate, quédate Pasos pasos quédate Se escuchan como acercándose a la habitación Viene de la mano, ha cubierto, ha cubierto Nos atacamos raro, va a pasar ahora Es su habitación secreta, es su habitación secreta Tú, ¿Tú qué hay ahí abajo? ¿Qué hay detrás de esta maldita habitación? ¡Ari! ¡Ari, para, para, para! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Ari? Para, pieta maldita sea. Ponte ahí y suéltame, Ari. ¿Qué haces? Que has salido de un armario, has abierto el candado y había ruidos raros. No ¿Por qué, qué has dices? entrado ahí? ¿Cómo has conseguido entrar al armario? Ari, Ari mi pero, mi pero mi cógela, mi cógela, cógela, cógela. Ari, escúchame. ¿Qué hay allí, Ari? No. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que nosotros ¿Dónde? no sabemos? Ari, ¿dónde? ¿qué es lo que hay en el armario? ¿En qué armario? Pues en el que acabas de salir. Estábamos todo el rato espiándote. ¿En cuál armario pues en acabas de salir? Pues en el candado del pasillo. el candado del pasillo. Escúchame, Ari, escúchame. ¿Qué pasa? Muy pesado, no. Ari, Escúchame, pero por favor, ¿dónde estás yendo? No Ari, ¿Qué es lo que hay ahí dentro? ¡No, importa, no te importa! ¡Qué pesado! Oh. Escúchame, Ari. Dinos el maldito código. ¿Qué código? Dinos el maldito código. El de este candado de aquí. Dinos el maldito código que da acceso a esta habitación, Ari. ¿Y qué es lo que hay dentro, Ari? Te hemos visto salir. Estábamos debajo de la mesa. Te hemos visto salir. No te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque no te lo voy a decir. ¡Y ya está! ¿Qué? Ari, ¿qué está pasando? Dinos el maldito código y lo solucionaremos rápido, Ari. Ari, ¿qué pasa aquí? Nada. ¿Qué Ay, sabes de esta casa? Nada. ¿Y por qué no sabes nada y entras de aquí dentro? Tú sabes que llevamos aquí viviendo un tiempo, Yo ¿no? Ya. No he entrado aquí. No, oye, vea. Ve, no y... Ya ha salido y está todo grabado por arte de magia, ¿no? No ha salido de aquí dentro Vale, vale, bueno, vale. Estoy escribiendo. ¡Iros! No, vale, vale, vale, vale. tranquila, tranquila, no, no deberíamos. Oh, madre mía, por un gran vale. de verdad. Oh, madre mía, no ella la. Ella sabe abrir. algo, ella sabe algo. Solo algo, ella sabe ella todo. Sabe la casa, algo extraño que está pasando en la los... casa. Han apagado la luz, tío. Sí, no o sea, de repente sí, sí, se ha apagado sí, la luz cuando Ari se ha empezado a enfadar. Es que no sé absolutamente nada. Ay, ¿Cuál es sí. el maldito podido, tío? Ay, sí, cuál es el maldito podido, tío. Es que puede ser cualquier la maldito con dimensiones casi infinitas, tío, es imposible. Creo que vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Por favor, por favor, por favor Necesitamos vuestra ayuda Necesitamos que vosotros en los comentarios nos pongáis Cómo podemos nosotros entrar a esta habitación Y qué creéis que hay ahí dentro Algo raro Ha tenido que pasar con Ari Para que sepa absolutamente todas las cosas de esta casa Mañana seguiré informando 8.40 absolutamente como siempre Suscríbete al canal, 55.000 likes Yo soy Arta y como siempre digo Viven al máximo